Chicos de Play Movie, Shh. estamos buscando un dragón. Dicen que es amigable. No sabemos dónde está, pero en lo que lo encontramos, yo les voy a platicar de la nueva película de Disney Mi amigo el dragón. 50 Hey. Sabes dónde padres? ¿Sus familia? Esta película trata de un niño que es adoptado por un dragón después de que pierda a sus papás en un accidente automovilístico. Cuando el dragón lo encuentra, lo adopta, lo acoge para que no muera de hambre ni de frío. Pero un día, después de muchos años de convivir con el dragón, unos guardabosques, lo encuentran y obviamente tienen muchas preguntas y el temor más grande de Pete, así se llama el niño es de que encuentren a Elliot nuestro querido amigo dragón para saber si si sí encuentran a Elliot y qué le pasa, deben ver mi amigo el dragón en el bosque, haciendo cosas de su propio modo suena como un niño después de tu propio corazón ¿cuánto tiempo has estado ahí? 6 años nadie puede sobrevivir en esa forest por 6 años al menos no solo en el punto número uno de esta película, debemos poner que es una película visualmente hermosa. Además, cada parte de esta película, en cuanto a encuadres, fotografía, porque aunque sabemos que... Elliot es animado, se ve bastante real, además es como muy peludito, me recuerda un poco a Sully de Monsters Inc. Es así peludito pero en verde y está, está padrísimo porque le da como un toque de realidad a la película y además en cuanto a la fotografía pareciera que todos los paisajes que podemos ver son sacados de un cuento de hadas, realmente es mágico observar esta película. I have Elliot. ¿Quién es Elliot? En el punto número 2 tenemos que poner el cast con el que cuenta esta película Ya que es, son actores de primera, lo hicieron excelente Obviamente juegan la parte fundamental para que tú te creas la historia de un dragón a la mitad del bosque Y quien se lleva así todos nuestros aplausos de pie es el niño Oxfigley ...y quién sabe si así se diga... ...pero pues él es nuevo en esto de la actuación... ...ya próximamente sabremos si así se pronuncia bien su nombre... ...él es Pete... ...y le pasó lo mismo... ...que le pasó al chiquillo que interpretó a Mowgli... ...en el libro de la selva... ...él tenía que actuar solo porque... ...pues no estaba Pete en la vida real... ...era una animación... ...y tenía que adaptarse a eso... ...la verdad es que lo hizo muchísimo mejor... ...que el actor que interpretó a Mowgli... ...porque da más ternura todavía... ...y porque en serio... Se siente que él está conviviendo con el dragón, tú lo ves y dices sin problema, él tiene un amigo dragón, eso le da mucho realismo a la película y mucha mucha ternura, además de que también cuenta con Bryce Dallas Howard, quien ya la hemos visto en varios papeles, como en Jurassic World fue como de lo que más pueden ubicarla y es muy gracioso porque lo que a mí me pasó es que yo la veía y decía no le puede tener miedo al dragón porque... Ha corrido adelante de un tiranosaurio con tacones increíbles, o sea, ella no puede temerle a nada. Ella está hecha para esto, lo hace bastante bien y también la actuación de Robert Desford, quien interpreta a su padre y ya ha tenido como un acercamiento anterior con el dragón, pero nadie le cree. Es es este es la cereza del pastel. My wheelhouse but some of the other cast and crew they've really had to adjust. Like when it's time for lunch, you're gonna want to be first in line. In el punto numero three ponemos obviamente a nuestro querido amigo dragón, Elliot, porque se esforzaron muchísimo en todos los detalles. Como les dije, en el punto número uno se ve muy real y muy ad hoc para que la película sea tan hermosa visualmente. Pero debemos darle crédito completamente al dragón ya que tiene muchas facciones, Muchos comportamientos que son como humanos, por así decirlo, es como un perrito en muy grande, entonces da toda la ternura, la, las ganas de abrazarlo, de protegerlo, además de que simboliza algo muy importante que es esto de tratar a nuestro prójimo como igual, aunque sea diferente a nosotros, no deja de ser un ser vivo y debemos cuidarlo y quererlo. Es el, uh, tradicional horn de The invisible thing is something that people have to get used to, but uh when you've been doing it, as long as I've been doing it, it's easy. En el punto numero 4 cuatro... Suponemos que es una película que está muy bien equilibrada, como lo decíamos en el punto número 2, que tiene como muchas cosas que la hacen perfecta, muy bien, pues está más equilibrada. Comienza la película con el accidente explicándole qué pasó con los papás de Pete y cómo es que conoce a Elliot y de ahí se sigue, se sigue, te mantiene entretenido, te mantiene curioso sobre todo de qué es lo que va a pasar. Además de que también te hace reflexionar muchísimo de cómo tratamos a lo que no conocemos. Y esta enseñanza la carga nuestro querido actor Carl Urban, a quien también vimos en Star Trek, pero ahora lo vemos de villano. Completamente diferente a lo que hemos observado en él. Él nos muestra cómo somos los humanos. Es algo muy fácil de identificar y él carga con ese papel de que él es prácticamente toda la sociedad. No hay Punto número 5, tenemos que poner las canciones de esta película. Como ustedes ya saben, esta película es un remake de la película de 1977, de Mi amigo el dragón, obviamente, pero... Ella trae, tenía como más musicalización, tenía más canciones y demás. En esta película no perdieron esa parte, sin embargo sí lo hicieron como un poquito a un lado. En esta película las canciones juegan un papel fundamental, tienen una visualización perfecta y mágica. Y además hacen que, que sientas esa ternura hacia nuestro querido amigo Elliot y obviamente hacia Pete, es perfecto, es una combinación exquisita de ver, de escuchar y de sentir Y como muestra para que se convenzan de lo que estoy diciendo Les dejo un cachito de este tema que se llama Something Wild Que es el tema principal de Mi Amigo el Dragón okay. Estos fueron nuestros 5 puntos de Mi Amigo el Dragón No se olviden ir a verla este 16 de Septiembre En cuanto la vean Coméntenos qué les pareció y cuáles serían los puntos que a ustedes les gustaría agregar. Muchísimas gracias Disney por tratarnos tan bonito y dejarnos ver la película antes que nadie. Y a ustedes que nos están viendo, si eres nuevo y no te has suscrito, corre a suscribirte. Es gratis y tenemos bonitas cosas que decir de las películas. Y también pueden darnos like en Facebook y seguirnos en Twitter. Compartir el video y darles like si les gustó. Y bueno, yo soy Mim Silva, hasta la siguiente película. Pero... Antes debo buscar a Elliot, porque seguro anda por aquí. Si lo veo, les cuento más.